Entender bien la estructura de los estilos gráficos y aplicarlos sobre cualquier texto, los resultados simplemente van a ser impresionantes. Así que como ya es costumbre, hemos adelantado un texto que está aquí y este se llama Winter eh, Calligraphy. Muy bien, ahora en el panel de muestras vamos a cargar un degradado que está por aquí, así que nos vamos a la librería de colores, degradados y metálicos. Pueden elegir cualquiera de ellos, así que me voy a quedar con el primero que está por aquí. Veo que con un clic se ha insertado en el panel de muestras Ya no lo necesito, lo voy a cerrar Ahora voy a depender de manera directa del panel de apariencia Así que seleccionando el texto que está aquí Vamos a crear un relleno Y el relleno va a ser el degradado que acabamos de crear El degradado obviamente si está cargado Pueden hacer una modificación excelente con el panel degradado Regando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba Presionando la tecla de Shift Y hasta aquí está muy bien Ahora, en el trazo, también voy a cargar otro degradado, que es otro degradado que ya previamente lo he cargado. Aquí viene la parte interesante porque no solamente trabajo con un trazo, con un degradado, sino que aquí voy a colocar un pincel. Cualquiera de los pinceles que vienen por defecto dentro de Illustrator. Así que yo voy a colocar, por ejemplo, este que está aquí, o este que ya lo he cargado. Muy bien, voy a invertir el valor de la visualización es decir el trazo lo voy a poner por debajo del de relleno ok para poderlo tener ahí y ahora en el relleno me voy a concentrar de la siguiente manera y es en crear o colocar un efecto los efectos que vienen dentro de ilustrador están divididos en dos partes la primera parte los efectos de ilustrador y la segunda parte los efectos de photoshop estos efectos realmente valen la pena porque los puedo trabajar como si estuviera trabajando dentro de Photoshop o dentro de Illustrator, pero los efectos o el resultado simplemente es impresionante. Así que yo me voy a quedar simplemente con este que está aquí, es pixelar y semitono de color. No voy a hacer absolutamente nada al respecto. Simplemente voy a explicar la estructura del mismo. Dando clic en OK. Y ya tengo ese efecto que está puesto ahí. Cuando ya tengo preparada eh, el estilo que yo quiero colocar en los demás textos, lo único que hago es irme a estilos gráficos seleccionar todo esto que está aquí y con clic y arrastrar e incorporarlo al panel de estilos gráficos lo tengo ya incorporado ahí aparte de esto yo también he avanzado con otros textos más no importa el texto o el tipo de letra simplemente lo seleccionas y con un clic lo vas a aplicar de manera directa esperamos un poco porque obviamente estos tienen muchas cosas de por medio muchos objetos, muchos efectos al respecto y mira, ya se han aplicado tranquilamente esto es lo bueno de los estilos gráficos. Esto realmente es como encontrar una beta de oro y explotarlo de la mejor manera.